Hola, bienvenido al curso Ingreso Comité Matemáticas, Examen y Simulación, Academia Más, soy el maestro Luis Granado. Te invito el día 13 de mayo a las 5 pm de la tarde. Gracias por su atención.